Vamos a tener una sección breve, pero nueva. Vamos a ver qué dicen las principales, las principales noticias del país. Bien, ahí está Margarita, dice, las calles me llaman, por eso desde hoy estaré ausente de mis funciones. Tomó la licencia. Hace dos meses atrás no la llamaba. ¿Eh? Hace dos eh, meses eh, atrás no la llamaba. Espérase, espérase, espérase. O sea, ella escuchó el llamado nuestro aquí ayer que hablábamos de eso y Yo tomó licencia. Pero también. hay que ver si... La presión vamos, de, del país. También que ella anuncie la ausencia, eh, pero hay que ver si ella pidió la licencia. Así Entiendo es. Entiendo que sí. Vamos a ver qué otras cosas tenemos en las principales dice que la pandemia del coronavirus está empeorando en el mundo según la OMS. Bueno, Qué peligro. Bueno. ¿Cómo? Bien, que está empeorando, dice la OMS, la pandemia. Gobierno pide extensión del estado de emergencia por quinta ocasión. Ahí está. Eso está solicitando Qué el terrible. presidente de la República. El juez fija fianza para policía acusado de muerte de Floyd. La fijaron en un millón doscientos mil dólares en efectivo. Mira, mira qué interesante. Eso es mucho dinero. Es esto. Parece que la sociedad norteamericana confía, es decir, tienen una concepción más alta de la, de la justicia. Y ellos saben que no significa que el hecho que pueda salir... Confianza. con confianza una fianza, sí. esté liberado de los cargos y de Totalmente. conseguir una sí. sentencia final sí, el sistema el norteamericano, norteamericano. El de libertad prevé fianza siempre sí. eh, algunos casos muy especiales donde el jueves que hay una peligrosidad muy alta entonces lo, te, te da una prisión preventiva sin fianza pero la regla es fianza claro. y ellos están acostumbrados a eso sí, aquí no, aquí, aquí se aquí entiende no, aquí que, aquí... Es que se han liberado Exactamente. De Exactamente. se acabó el asunto. Pues, pues, entonces la población tiene que más fortalecido, o sea. nosotros tenemos que fortalecer eso, Exacto. precisamente el reingreso del imputado en caso de que se fugue porque ahí es que está no, el temor no, de es, la gente la, la justicia norteamericana, 15 o 20 años después te, te encuentran una persona es, que cometió es, un sí, crimen. Esa, ¿no? es, o sea, la esa es la ventaja ¿no? que tiene. Es hay un, hay una fortaleza que tiene. increíble. Hay una, una historia, unas una historias que los individuos han regresado después que han cometido sus, sus faltas aquí en San Francisco y, y salen con fianza, andan ahí pavoneándose y sí. visitando lugares nocturnos. Y es que eso que, que crea más rabia a, a, sí. los, a las víctimas. Así es. Bueno, señores, el gobierno dominicano pide una extensión del estado de emergencia. La oposición se opone a dicha aprobación. A pesar de la conocida posición de los partidos opositores en el Congreso Nacional, de no aprobar otra extensión del estado de emergencia, el Poder Ejecutivo solicitó por quinta vez una prórroga del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, en esta ocasión por 17 días, a partir del 14 del presente mes Ya el Senado convocó para una sesión el día de hoy Y la oposición ha declarado que una nueva prórroga es innecesaria Es importante recordar que el número de casos más altos en los últimos 81 días Se produjeron el domingo con 526 casos nuevos de COVID-19 Para un total de 20.126 infectados en su totalidad Vamos a ver si ustedes están a favor o en contra de una nueva prórroga del de estado de emergencia al estado. El que está pidiendo. Fulvio. Bueno. Mira qué sucede en este caso. Aumentaron la tasa de contagio porque aumentó las pruebas que se han hecho. Y es lógico. Si aumenta la cantidad de pruebas, aumenta la cantidad de contagio. La letalidad se mantiene igual. Ahora bien, ¿qué evidencia esto? Cada vez que el gobierno pide una extensión del estado de emergencia, viene acompañado de los informes del Ministerio de Salud Pública, diciendo que hay aumento de contagio, pueblo dominicano. Si aumenta la cantidad de pruebas, aumenta la cantidad de contagio. Evidencia que el presidente Danilo Medina está dispuesto a sacrificar todo por el proyecto político del PENCO que no, que no tiene posibilidades. Está eh, dispuesto a sacrificar la economía del país porque él entiende que con estado de emergencia le va mejor a su candidato oficialista. Aquí hay que ver qué es lo que se está persiguiendo y decirle al pueblo el asunto de la salud del pueblo o un candidato oficialista para aprovecharse de esta situación de emergencia. Estoy totalmente de acuerdo que no se abran lugares nocturnos en la noche. Eh, perdón, que no se abran lugares nocturnos. Eh, sí, sí, va, ¿Vale, va, vale la, la y, el pleurasmo. Y incluyendo ver, la discotecas y bares, y cosas por el estilo, porque esto puede también ayudar. Ahora, mantener el estado de emergencia sin ningún eh, objetivo específico, solo para beneficiar a un candidato, eso es coger a los dominicanos de pendejos. Bueno, Yerian. Bueno, eh, es evidente que para poder eh, analizar esta, este nuevo pedido de, de emergencia, por parte del Poder Ejecutivo tendríamos que trasladarnos a los inicios. En, el, en la República Dominicana, ni en su peor momento de la pandemia, eh, en estos primeros días cuando veíamos de manera eh, fúnebre cómo sacaban estos eh, ataúdes envueltos en plástico de los centros eh, públicos y, y privados, eh, ni en ese momento se pudo controlar a la totalidad de la población. Y basta decir que más de 70.000 mil personas fueron apresadas en toques de queda. Ahora bien, es, y ya lo habíamos dicho anteriormente, el estado de emergencia, lamentablemente, y los toques de queda habrá que extenderlo durante varios meses más. ¿Por qué? Porque, <ríe> si, sí, porque si usted analiza, y se va, por ejemplo, a, eh, a Chile, donde abrieron y tuvieron que darle para atrás. Si usted se va a Corea del Sur, abrieron las escuelas y luego tuvieron que cerrarlas por rebrote. La mayoría de países que se han descuidado del COVID han pagado la consecuencia. Un ejemplo de ello fue Italia, o más bien Europa, donde se descuidaron en principio y pagaron el precio y lo pagaron bastante caro. Igual le pasó a Estados Unidos que se jugó con eso. Yo recuerdo a Donald Trump cuando decía, eh, no, aquí estamos preparados, se jugó con eso y ha pagado muy caro. Muy caro, ha pagado el precio con más de 111 mil muertos en su territorio. Igual le pasó ayer Bolsonaro en Brasil, que se relajó con eso, decía que era una, una simple gripe, y ya van por 36 mil muertos, y posiblemente en la próxima semana se convierta en el segundo país con mayor cantidad de muertos, eh, eh, eh, solamente superado hasta ahora por Reino Unido. Eh, ¿Y entonces qué pasa? Para nosotros poder controlar, señores, miren, lo que está sucediendo aquí los fines de semana es terrible. La gente bebiendo romo en las esquinas, la gente juntándose sin mascarilla. Eso es, eso es, porque se abrió un poquitico. Imagínense ustedes si abrimos de manera completa de noche, si abrimos las cabañas, si abrimos todo. El desorden que va a haber aquí, el, la juntadera que va a haber de noche, porque tú no vas a tener forma de controlarlo. Lo que sí, como siempre he dicho, hay que supervisar al gobierno que está haciendo. Pero sí entiendo que debe continuar el toque de queda, lamentablemente, y buscar la, la vuelta a, lo, a las empresas que trabajan de noche, a los negocios. Y, naturalmente, mantener a la, a la sociedad, eh, si se quiere, limitada en, en, en horario de la noche, porque es el horario donde la gente se relaja más y donde hay más contacto social. Y entonces tenemos que tratar de evitar un rebrote en la República Dominicana, si es que queremos llegar a las elecciones. Bien, Francis. Hmm. Bueno, ustedes conocen mis posiciones muy claras en el sentido de que cuando se iba a, a discutir, creo que el anterior eh, periodo de extensión, ya se había dado la desescalada y yo dije en este programa que de, no entendía si estamos procurando la desescalada, ¿por qué pedir una extensión del estado de emergencia? O hay estado de emergencia y no hay desescalada. Nos trancamos nuevamente. Yo pregunté aquí, ¿lo recuerda? Irán. Eso decía a... Leonel Fernández ayer también. Bueno, pero esto tú puedes buscar. El... Sí, tú lo decías antes, sí. Entonces, sí. parece ser que coincide con mi convicción de aquel momento, porque lo dije cuando se estaba pidiendo o discutiendo la, la, la, la extensión, pero estábamos ya hacia el miércoles, quizá lo dije eh, jueves, que era cuando lo estaba pidiendo, porque el domingo se próximo sí, claro. a la desescalada se vencía el plazo. Y se no ha ido entrando en la psiquis, incluso hay, bueno, Amado entiende que no hay posibilidad de que haya Sujeción a la sociedad si no hay estado de emergencia. Y yo digo que no, porque cuando se habla de calamidad y salud pública, la ley 42, que es la que establece todo el endamiaje de salud pública, la misma ley, si mal no recuerdo, en el 29 y 61, establece medidas tendentes a limitar el contagio. Habla de, pan, habla de la pandemia, habla de las enfermedades, porque toda la humanidad conoce ciclos y los estados que conocen los ciclos tiene que proveerse de leyes que así lo hagan. Y también dije que si el Congreso que ha tenido una baja al entregarnos a nosotros muy pocas legislaciones que tiendan a regular, la, la vida del dominicano, era el mejor momento para que se proyectara una ley de emergencia y seguridad ciudadana. Cuestión de que los aspectos nodales que el Estado recurriría para poder tener ciertas eh, acciones, si pensáramos entonces en los estados de sección y de emergencia, para que el Estado pueda ejercerlo, Pero en cuanto a salud y seguridad ciudadana, una ley que regule eso bastaría para resolver la, los entuertos que se da, que se utilice como provecho el ciclo de excepción y estos plazos, porque este Estado no ha demostrado cómo lo ha utilizado en campaña. Entonces, unos pueden salir y otros no en el toque de queda. Terrible. Unos pueden salir y otros no. Entonces, la desigualdad y la falta de tacto y de, y de respeto por demás de parte del Estado porque se está burlando de nosotros, ha hecho una pandemia su arma eficaz de hacer campaña. Entonces, ¿cuál en de candidato? las dos cosas? ¿estamos en, ¿Estamos en riesgo o no estamos en riesgo? Entonces, por un lado me dice el riesgo para introducirme y cerrarme en la casa, y por otro lado andamos manga por hombro y haciendo lo que nos venga en gana, porque es el Estado, a través de un candidato, que es peor todavía. Porque el candidato para mí es un civil cualquiera y de, y re, y de, y de vestido de cualquier inmunidad. La única inmunidad que tiene ese candidato es en el día de las elecciones, que no puede ser apresado. Pero de lo, de lo contrario, tiene todas las condiciones de un ciudadano común en campaña. ¿Y qué pasa con los demás? Eso es lo que ha hecho el Estado, enseñarnos que para eso se utiliza. El poder se usa, como dijo un diputado que, eh, de triste recordación, que todavía está ahí, no sé si repetirá. De que el poder no se... Es pausarlo, ¿verdad? Es pausarlo y no se enfrenta. Bueno, bueno. Carolina. Bien, nosotros estamos... Eh, el, el estado de emergencia actual ter, termina el 14, domingo 14. 14. 15 días más eh, significaría que a principios de julio eh, estaríamos terminando esta solicitud de estado de emergencia, a unos cuatro días o cinco días de las elecciones. ¿Qué tanto impactaría esto en el proceso electoral? Eh, Francis lo ha, eh, ha explicado de manera excelente. Me gustó muchísimo tu exposición. O sea, ¿cuál es, cuál es la situación real que nosotros tenemos como nación? ¿Qué tanto eh, impacto tiene el estado de emergencia actual en resolver o mantener a calma la situación del COVID en nuestro país? O sea, si bien es cierto que tú señalabas Yerian, que la gente en la noche se relaja y socializa más, pero en el día lo hacen de manera igual. Entonces, como pregunta mucha gente, yo me pregunto ¿el COVID solo eh, se contagia o se pega en las noches? Porque es que aquí la gente anda el día completo en reuniones, en ríos, en trabajo, en los bancos, en los supermercados y en tres o cuatro horas, que significaría de 7 a 12 de la noche, vamos a suponer, entonces ahí es que va a haber el mayor impacto. Ese es el, el, el argumento mayor que utiliza el gobierno, no, eh, el toque de... Queda. Recuérdate que las discotecas entonces abre, eh, mm. pueden abrir hasta las 12 de la mañana. No, porque se supone que ahí habría que tomar algunas medidas, como él decía, o sea, habría que tomar algunas acciones con los negocios que aglomeran personas que abren en las noches, habría que solucionar ese punto, porque no, no, no sería eh, idóneo la apertura de lo mismo. Pero dicho esto, o sea, mi cuestionante es la siguiente, ¿qué está haciendo el gobierno? ...en el estado de emergencia para evitar que la gente eh, no esté aglomerada. Si bien es cierto que hay algunos apresamientos... Pero hemos visto, videos que la policía no está eh, haciendo lo que hacía al principio de, de buscar lograr que la gente tenga el distanciamiento social. Nosotros vemos los sectores aquí en San Francisco de Macorís tú mismo lo has dicho acá ayer Nosotros vemos en la capital, en Santo Machueta Domingo o sea, la gente está como <ríe> si nada. ¿Qué quiere decir esto? Que el toque de queda, el estado de emergencia no está sirviendo más que para posicionar el candidato del partido de la liberación dominicana que aunque no lo quiera admitir la oposición le ha sumado puntos y le ha beneficiado no el tema de la pandemia. La gente no ve que se están usando recursos del Estado, que lo que debe de hacer el gobierno lo está haciendo Gonzalo Castillo. La gente no ve que la cantidad de recursos invertido en un candidato que no pasaba de un 24 ha ido cambiando. La gente lo ve como que Gonzalo es que él trabaja, pero nunca antes nosotros habíamos visto a un Gonzalo Castillo. O sea, lo vimos después que fue elegido por encima de todos los candidatos en las internas del PLD. Y que eso le ha costado que ninguno de esos candidatos en, en el proceso de las primarias que participaron lo esté apoyando. Eso no es cierto, Carolina. Yo no todos he visto a Domínguez Brito. Yo no he visto a Domínguez Brito. Ahí está Brito. Temo, eh, a, no he, a, a, a, está Amarante Varela. No he visto todos. a Domínguez Brito, Reinaldo. Todos, Domingo. Todos, todos. Yo no lo he visto. Todos los a Domínguez Brito todos. no lo he visto. A Reinaldo Párez Pérez tampoco todos. lo he visto. Listo. ¿Listo? No, pero reynaldo ahora que tiene, tiene enfermo uno, pero, una, un, claro, una, Tiene tres semanas Un mes reynaldo enfermo reynaldo pero, cáncer, pero desde el principio, mi amor, no lo apoyó Usted sabe lo que hizo, que su esposa Se fue no eh, por apoyar a apoyar por Pero no, no El Reinaldo desde el principio Y aún ciertamente está enfermo eh, No ha apoyado, ni Domínguez Brito Eran seis, ahora no me llegan los nombres de todos Andrés Navarro en principio lo veíamos Pero tampoco yo lo he vuelto a ver en las campañas sí, En el, el proceso el, de apoyo tanto Brito Al candidato Todos, todos pero, están interesados no, pero, no es tan es, metido de cabeza Pero ok, ¿no? pues no lo está apoyando Exacto. 100% sí, sí, porque es bueno. por ejemplo Margarita ahí, candidato. Se parte de la estrategia pero es que cuando tú tienes a una persona por ejemplo en el caso de Luis Abinader, tú ves los, de, los, los políticos de más alto nivel del lado de la campaña del candidato de la oposición, no me digan a mí ustedes acá que el apoyo que se le tiene a Gonzalo a lo interno del PLD hubiera sido el mismo si las cosas no se hubieran dado como se dieron en la primaria, pero ese no es el tema. O sea, lo que nosotros entendemos, acá, preguntamos acá, ¿es necesario el toque, el, el estado de emergencia? ¿Es necesario que se continúe con el toque de queda. si no se está cumpliendo como debería de ser? O sea, es un toque de quedas a media. Nadie es que lo diga, o sea, nadie puede decir que no. Aquí cualquiera o todo el mundo que desee un papel, usted ve gente que uno sabe que no necesitan, que no necesitan la solicitud de salud pública para andar luego del horario de, del toque de queda en su vehículo con ella. Yo trabajo en los medios y yo no tengo la necesidad de ese documento, yo no lo he solicitado, pero aquí usted va a salud pública y ellos pues en su buena fe usted va que lo necesita para tal o cual cosa. Y vemos la gente en altas horas de, de la noche en las calles, lo he visto yo, porque uno ve las imágenes y los videos y te lo dice. Entonces, en lo particular, no estoy de acuerdo con una extensión del estado de emergencia. Aunque esto es muy delicado, fijar una posición así, por lo que podría significar más adelante, luego que haya un rebrote o lo que sea, pero mira, dijo que no, y pero, mira lo que está pasando. Pero mira, pero para mira mí no. yo pienso que hay que sopesar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a, quitarnos, vamos a hablar a calzón quitado. ¿Se han beneficiado todos los políticos de la pandemia? Sí, todos. Oposición y gobierno, unos más que otros. ¿Por qué? Porque todos han visto la posibilidad de salir a la calle con el estilo clásico del populismo de este sí. país, del populismo en la política de este país, y todo el mundo ha salido a eso. Ahora, ¿qué es lo que ha habido? Que indudablemente... El que tiene el guante, la pelota y el bate, si dijo que me voy para mi casa con todo mi equipo, se acabó el juego. Claro. Y eso es lo que ha hecho. El que tiene el guante, la pelota y el bate se ha aprovechado, que es el gobierno. Eso claro. está muy claro. Ahora, si tú sometes, si tú pones en una balanza la situación y dices lo siguiente. Eh, vamos a ver, ¿hay posibilidad de que el Estado pueda enfrentar la situación con una ley? Eso puede ser una salida, puede ser una posibilidad y ciertamente yo creo eso, no comparto la, la tesis de Francia en el sentido de que la ley de salud habla de medidas, pero no habla, ni tampoco permite, el hecho de que tú suprimas derechos fundamentales, sí. que ahí sí tiene necesariamente no. que ser por una le ley. que ley. sería un tema. Exactamente. No ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho constitucional que no se puede limitar a, a menos que no sea por ley. Entonces, ahí se le podría complicar para obtener, limita, limitar algunas cosas, producto basado solo en esa ley. Eso, eso puede ser. Y lo, si, y lo segundo es, poner en la balanza el hecho de que hay mecanismos para evitar que el gobierno se beneficie de esto, o es necesario la, el estado de emergencia producto de la situación. Hay que verlo desde diferentes claro que sí. Si tuviéramos una junta que haga cumplir la ley y el control del gasto de los partidos en campaña, y la igualdad, Incluyendo la inversión que se hace en los medios de comunicación, está dado en la ley de, de, de, de electoral. ¿Qué y es eso, si aquí hubiera una, una, una junta que se respetara y que verdaderamente fuera imparcial y no estuviera arrodillada. Julio a los César Castaño, no ha dicho esta boca, tener, es mía. Mira, amado. pudiéramos tener la elegancia del cumplimiento de las normas y el control de cada candidato. Porque óyeme esto, yo estoy claro. De que si hay inversión por parte de sectores en la política, lo tienen todos por igual, pero este tiene... Y el doctor Leónel Fernández hablaba que yo todavía me estoy preguntando 100 mil millones de pesos que han invertido. Pero que lo dice él. Bueno. Pero, pero que lo dice no él. Yo creo que si Porque él queda en el en Son el de el las desguau. acusaciones alegres que se han no, hecho en política. No, alegres no. Es el doctor Leónel eh, Fernández. Es muy fácil tú venir a decir. Es eh, el doctor Leónel Fernández. Buscando, buscando. Pero no, no creo no, tampoco que Leónel no, se preste a dar. Leónel va a cometer a un error como lo cometió el mismo Penco cuando habló de... de, de cuando... Vamos a va cuando... una llamadita. Que Eso es muy tiene. delicado. No creo que Leónel se preste para hablar No que no podemos venir aquí Claro, todo lo que se dice. Vamos, claro vamos, sí. vamos a una no, llamadita no, que tenemos. Por ejemplo, los periodistas están quedando malos periodistas no, también. Muchos periodistas. No, no, no, que que, que tienen que, que, que subir post y tienen que borrarlo de una de vez. Jan y Francis, vamos a una llamada que tenemos. A ver <ríe> qué nos dice <ríe> buen, buen la mano, no o amiga qué. televidente que está viendo, vaya, al teléfono. La una vez. Adelante. <ríe> se queda rezongando, como decía los viejos antes. <ríe> sí, sí. Buenos, no días, buenos días, buenos días. Se quedó rezongando. Se fue la llamadita. Vuelva y llámenos por algo, doctor. Está en el aire. Eh, doctor, okay. doctor. Sí, señor. De la misma manera que se da por decreto que los colmadones no pueden eh, claro. abrir después de tal hora, claro. o que no se puede consumir alcohol tal día, claro, de esa claro. misma manera no se puede restringir esa vida nocturna sin necesidad claro. de un plan de emergencia. Precisamente, la ley incluso inda, in, in, insta a través del Poder Ejecutivo a su ministro de Interior, que es el que regula. Las horas nocturnas de diversión. Otra pregunta, otra pregunta. Ahí está. Un candidato tener a su disposición el Ministerio de Obras Públicas, tener a su disposición el Ministerio de Salud Pública, tener a su disposición el Plan Social, tener a su disposición la Cancillería, tener a su disposición... Eh, cuántos ministerios más, Nadie todo lo que quiera Entonces, los medios más eh, importantes. ¿Y cómo la gente cómo ¿Y cómo tú bueno, vinculas eso a esa institución de ¿Cómo se puede eso medir, cuantificar, de acuerdo al presupuesto que invierten? Eso es fácil. Vamos a escuchar Aparte de los 40 mil millones de AFP de los trabajadores. Sí, que tenemos, okay, ya, los están tenemos una llamada, para adelante. Para adelante y buenos tengo días llamada, adelante. ¿Quiere agregar algo después de la llamada? Sí, sí, Sí, sí, me escuchan. Sí, señor. ¿Quién nos habla? Sí, buenos días. Mi nombre es... Juan Alvarado, desde la Ensanche Hermanas Mirabal. Hola, hola, adelante. Sí, mira, no es la conciencia lo que determina sí. el ser, es el ser social lo que determina la conciencia. Eh, hermanos, parte un por ejemplo... Aquí no se ve a Milka Romero por ningún lado, por ningún lado, por ningún lado. Simple y llanamente, Franklin Romero está en todos los lugares. Sí, pero a Milka es un hombre lado. enfermo, señores. No, vamos una, someter una, a someter eso a debate. Tiene una no, Tal vez una situación? él no lo sabe, no, pero, Publica, no pero, se lo aclara. Sí, no. sí entonces debería oye, por lo menos preguntarlo. Si me permiten, oye, la lancha ya, ya. No, eh, pero por Dios. Hermano, eh, eh, si vamos permite, a ver. Me, Pero déjalo hablar. No, por Dios. Este sabe escuchar. Si me permite expresarme, sí, sería sí. muy sustancioso. Yeah. De... Dale, dale. Hombre enfermo. Sí. Por ejemplo, tú le estás discutiendo a Silvio, a Pulvio, de que eh, eh, Leonel Fernández... Es Leonel Fernández que está hablando ¿Y qué importa, oye? ¿Y qué importa que sea Leonel Fernández, Fernández? Porque qué importa bueno, que sea Porque sea Leonel Fernández, porque sea Marino mira, Zapete Porque sea Gonzalo Castillo, no se le puede debatir O sea, mira, mira, ese que es tú esa, esa, esa no bien. no Pero por Dios ya, ya, ya, Pero mira, por, por Dios, Dios, pero por Dios. Cariño, Un abrazo fuerte, ah, fuerte, pero por Dios. Dos si te quiero Ah, porque Leonel Fernández ya es Palabra de rey Lo que no comete Leonel Fernández son las debilidades De Marino Zapete y la que tú te refieres Otra es muy, es muy bajo Va cuando la, se ha tenido que vamos a ir a Julio ley. que concluya la idea de hace un momento sí, otra ¿verdad? cosa que quiero concluir es que lo siguiente es terrible. 40 mil millones de pesos que fueron cogidos, tomados de, de la AFP de los trabajadores no, no explicar eso ¿eh? y eh, ahí, ahí están las acusaciones señores ahí están, que fueron tomados para hacer política, más todos los ministerios que hemos mencionado Van a aparecer dominicanos en Alaska, que Gonzalo va a tener que irlo a buscar en aviones. Solamente vuelan lo de ellos. No hay permiso para vuelos comerciales. Terrible. Todos los ministerios que hay. Y otra cosa, el gobierno va a meter todas esas informaciones de contagio a 1.500, a 2.000 para meter miedo El en la... base de miedo es que Vamos quiere que la, la vida gente vida. no vaya a Todo votar lo tan gracias, adelante buenos se lo días. hoy, hoy se lo estoy diciendo días. hoy, hoy se lo se estoy probar. diciendo aquí hoy se lo van a probar. responsablemente, queda grabado y queda grabado vale empezar con la sirena buenos días, ¿cómo estamos Quién nos habla buenos días pero ven bueno, acá, porque se chanta en ese programa es para hablar y voy para el PLD. ¿Para qué que chanta ahí para el PLD? Bueno, pero es de la democracia. puedo es yo su, hacer si lo que yo es quiera. Me va a limitar bueno, también. No, pero tú, es que lo importa, porque... Pero la pregunta, amigo, es, eh, ¿me va a limitar si mi si derecho gente, a expresarme? Oye, decían en es gente que hay cinco que están de acuerdo con la atención de 95 que no. Pero ¿qué importa? Tú, tú, tú, amigo, tú defiendes. No me Pero ya que... ¿Pero que me va a limitar hay el, mi derecho a expresarme? No, no, no, no, no, tú vas a dejar que la gente de ver el programa nada no, más por ti. Bueno, pero esa es la democracia, esa es la democracia. Bueno, hay una llamada. Miren, finalmente, finalmente hay una cosa, miren, aquí que lo que está en juego básicamente y lo que demuestra lo que está pasando es lo siguiente. Primero, negarle al presidente de la República en medio de este momento el tema de la emergencia, del estado de emergencia. Implica, y en la fase 2 Oye, eso implica Un remiendo a la, a la política y a la democracia Nuestra, sobre todo a la política Pero el hecho de que se utilice Ese estado de emergencia Para asuntos non santum También implica Un remiendo a nuestra A nuestro sistema político Porque en definitiva Aquí lo que está en juego es un tema De instituciones, señores Aquí lo que está en juego es la realidad por la que nosotros nos estamos desenvolviendo como nación, sí. la debilidad de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque un presidente de la República utiliza el medio, el momentum, para hacer cosas y, por otro lado, lo único que tiene la oposición es negarle a través del... del, del del, de de, no la, voto. de, Exacto, de, de votar Cama. en contra Exacto, es negarle el hecho de que no tenga esa oportunidad que No, no hay hace? otro mecanismo para que las dos cosas puedan convivir En el sentido de que realmente hay una situación Que tenemos que enfrentar, una situación de salud Tenemos dos llamadas, amado me parece Adelante, buenos días Buen día Sí, buen día Sí, díganos ¿Quién nos sí, habla? Dar, ¿Y de dónde? Desde ¿Quién? De? para pedirle Desde al del programa que si ya no va a dejar a hablar eh, eh, el televidente, que no hablan, que no hablan los el, teléfonos el teléfono. para que la gente hable. Que se que espere que el pueblo se exprese y después pone su, se, pone su posición. Yo creo que sí. eso es justo. Entonces, para hacer una pregunta. Y él está de acuerdo. Dígalo, la persona, dígalo. Claro, Escúchame, no caballero. Pero una gente no puede llamar a limitarme mi derecho a de expresar. Sí. Vamos, vamos Vamos a ver la al, preguntita. Vamos a ir al, al, adelante. Buenas. Sí, sí buenas. buenas. Sí, estoy, eh, estoy hablando, llamando para decir lo mismo que dijo el señor. Ah, pues la señora se fue. Buenas. Sí, sí, Vamos, adelante, adelante, escuchamos. Sí, estoy llamando para decir lo mismo que dijo el señor. Yo Allá. entiendo que el espacio, el tiempo de Yayán es cuando se lo dan todo ahí. Entonces, si uno llama es para que escuche lo que uno dice, habla, sí. porque escuchar a qué habla es tener uno modales. Claro entiendo yo sí. ya ya puede rebatir después que uno llame porque el tipo de uno llamar es ilimitado pero el tiene un programa entero es claro claro, claro. Yo, yo estoy de acuerdo yo claro, estoy de acuerdo claro. lo que usted no puede llamar es a limitarme mi derecho a expresarme por ejemplo que usted, yo no puedo usted, defender usted, excúseme, al pelea escúchame usted me está limitando el derecho mío ahora yo oye, estoy llamando oye oye señor pero sí, la sí, gente no tiene, tiene... razón no no no no no no te pongo en esa línea eh Carolina porque yo lo, lo que estoy debatiendo como... pero que tú estás haciendo lo mismo que tú pides que hagas no pero que yo no es que es el derecho oye, oye, él dice que está debatiendo con los panelistas eh, no con sí. oye, que lo, lo que pasa es que hay gente que le pica lo que yo digo eh. hay gente que le pica lo que yo digo se eh. pica que escuchar a que hablar es de buenos modales se escucha y después se rebate eso es lo que yo entiendo claro muchísimas gracias claro. Mi don. Ah, disculpe, le iba a decir algo más, pero entendimos perfectamente su se punto. Está, porque está... Hay gente que le pica lo que yo digo. Espérate, eh. Se está cortando un poco la señal con usted. Aló. Eh, pues, fue pero mira, yo quiero ayudar okay. un, un poquito en la discusión, porque yo he establecido que hay mecanismos por los cuales, en momentos de salubridad pública. Okay. Se reúne toda la fortaleza del Estado en torno al Ministerio de Salud. Eso cuando hay institucionalidad. ¿sabes? Pero eso hay es lo que debemos de propiciar y no seguir claro. con estos ¿Cuántas engaños. ¿Cuántas pruebas ha comprado el ministro? De... El Ley ministro... 42. Tú buscas las autoridades de salud y sus atribuciones. Tú buscas en cuanto a lo que son las pandemias. Tú buscas en la seguridad, señores. Para tú abrir un negocio, vamos a hablar de un negocio nocturno. Que todos los negocios tienen que tener un permiso de salud pública. Sí. ¿Lo puede suspender salud pública, sí o no? Sí. Claro que sí. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. Cuando Entonces, tú... cuando tiene esa condición de que se registra incremento de la infectación, está diciendo que los derechos tuyos de movilidad, infectado y no infectado, se limitan. Por esos reglamentos que la misma ley le reviste, incluso Vamos a tiene, tiene carácter de alguacil y de policía. Se, se Bien, adelante, buenos días. Buen día. Sí. Buen día, dama. Yayan adelante lo, lo que debiera de abandonar porque eso, pues, remita, no te dejan hablar. Ah. No, ellos es me dejan hablar. Una, ¿eh? Lo que alguna gente lo que quieren es que yo no, no, que no diga lo que pienso. Ajá, que yo no quiero matar para defender el PLD. Yo digo lo que yo pienso. Esa es la democracia. Da la el por él defiende a lionel porque dime. Hola. ¿Cómo fue? Francia de la fuerza del pueblo. Es que y pica. La, de, eh. el de Entonces aquí me en defiende a lionel Defiende su partido, Francia. Porque cuando estaba lionel todo era bien. Ahora que no está Lionel. No, bien. Leonel, sigo yo con Lionel. ¿Tú no, no te fijas te que yo soy coherente? Yo sigo con Lionel, soy coherente. Y yo lo he dicho aquí. No, Esto no es nada que... de, de. Mira, yo no he venido aquí a hablar con una cara y demostrando otra. Yo siempre he dicho: soy político, soy de un partido. Y creo en esto. Vamos a hacer un ejercicio, muchísimas gracias. Bien. Vamos a hacer decir, un ejercicio rápido, claro, Amado. No un minuto. Vamos a hacer un ejercicio rápido acá con los, nosotros, con los cinco. La pregunta del día es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con la extensión del estado de emergencia o la solicitud que hiciera el presidente Medina? Yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿con un sí o no? Ajá. Porque no puede ser a medio.